Bueno chicos, espero que las grabaciones que estamos trabajando y los videos que vimos al comienzo de la clase sean de su agrado. Hoy vamos a hablar de los blogs corporativos y yo creo que es un tema muy interesante y muy chévere para tratar. He decidido utilizar esta dinámica para poder hacer un poquitico diferente el manejo de la clase y utilizar unas herramientas digitales nuevas que quizá puedan gustarles y llamarles la atención. En el tema de los blogs, eh, los dos videos introductorios sirven para darnos un buen acercamiento eh, al tema en general. Los videos están embebidos en la diapositiva de NERPOD con la que comenzamos a trabajar y eh, además pueden encontrar el link a la aplicación que estamos utilizando ahora, se llama BookClick, que es una aplicación muy interesante, muy chévere. En el link de BookClick encontrarán pues, la referencia y el link a los videos originales, así como material así como material de estudio adicional que les puede servir para la clase. Pronto hablaremos de eso. Pero por ahora creo que sería interesante seguir trabajando con algunos blogs inter corporativos interesantes que valen la pena, que llaman la atención. Y después haremos un pequeño ejercicio. Yo creo que cuando sabemos muy bien lo que nos estamos jugando con nuestro blog corporativo, cuando estamos trabajando con una empresa, eh, eso se nota. Y el trabajo que hay detrás también. Y eso es algo que yo quiero tratar, que quiero mostrar en los ejemplos de blogs corporativos eh, que voy a mostrar más adelante. La pregunta de por qué he elegido estos ejemplos, eh, creo que será una pregunta que se pueda responder fácilmente. Eh, la primera es porque son blogs que comprenden muy bien cómo llegar al usuario final. Ellos saben lo que le interesa a sus usuarios, saben lo que le interesa a sus seguidores y además tienen una propuesta interesante. Yo creo que es un punto clave eh, a la hora de hablar de un blog corporativo, que sepa lo que quiere su usuario. La segunda es porque tienen la capacidad de construir diseños y construir experiencias que son atractivas eh, para el usuario y que además demuestran cuidado, demuestran un trabajo arduo y demuestran que ellos están dispuestos a ofrecer eh, no solamente un contenido de calidad, no solamente son conscientes de lo que quiere el usuario, sino que también tienen un diseño acorde a la propuesta que tienen ellos. Además, eh, y creo que es lo más importante cuando uno está creando contenidos porque tienen, eh, digamos que cuidan la periodicidad. Son blogs que siguen subiendo contenido, son blogs que tienen un equipo de trabajo y son blogs que además se, se ven vivo. Tienen como su razón de ser por ahí. Entonces vamos a comenzar eh, compartiendo un par de blogs. Eh, me gustaría comenzar precisamente con unos ejemplos que me parecen muy chéveres este ejemplo me gusta muchísimo, vamos a ver por acá aquí está el blog Aprende de Canva, yo creo que todos conocemos la aplicación Canva entre otras cosas la hemos trabajado en módulos anteriores y eh, si se dan cuenta pues tienen uno eh, en el blog precisamente es un blog para aprender a diseñar cómo hacer un currículum cultivador en cinco pasos y te regalan un modelo, un modelo gratis qué son los mapas mentales, 20 ejemplos y cómo hacerlo cómo hacer un árbol genealógico, 30 frases para cuando sientas mucho estrés, 30 ideas creativas para la decoración de tus cuadernos con plantilla gratis. Yo creo que sabemos por dónde va esto. Tiene un espacio para educación, actividades para niños en casa, mapas conceptuales con plantilla gratis, etc. Entre otras cosas, si uno entra a una de, de estas publicaciones, te darás cuenta que te manda, además de que está muy bien diseñada y muy bonita, no se podría esperar menos de una aplicación de diseño, este es el blog para la Ciudad de México, pero en todo caso ellos tienen algunos blogs tanto para eh, México como para España, creo que son algo diferentes. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, eh, precisamente cómo hay algunos diseños particulares. Si vamos a utilizar esta plantilla, nos, marca, nos manda directamente a la plantilla de diseño de Canva. Esto es un blog que además eh, pues es útil. Es, es consciente precisamente de eso que yo menciono Es consciente de esas necesidades de sus usuarios Y también sabe cómo llegar a ellos. Y sobre todo es consciente de las necesidades de la empresa Es consciente de las necesidades que tienen de llegar a nuevos públicos de, de entregar un contenido interesante Y creo que hacen un caso espectacular Vamos por acá con Red Bull te da alas Otro blog que creo que vale la pena recordar o reconocer Red Bull, como, como, como ya muchos sabrán, pues es una compañía que es más que todo conocida por patrocinar eventos deportivos y por las bebidas energéticas que vende, que es como la línea de negocio principal, se podría decir. Sin embargo, si te das cuenta aquí, estos artículos son artículos enfocados en, en la vida de la juventud, en la vida de la actualidad, son cosas que ellos saben que les interesan a su público. Y crean un blog, el blog originalmente se llamaba Red Bull te da alas, pero aquí vemos, por ejemplo, cómo tocan temas desde, de, eh, qué sé yo, eh, la batalla de gallos que es tan popular entre muchas personas, eh, todo el tema de los gimnasios en el COVID, hasta juegos como Fall Guys que están de moda, eh, Motocross, etc. Es una forma en la que ellos muestran su catálogo eh, de proyectos, todo lo que ellos promocionan, pero también tienen noticias de actualidad interesantes, tratan temas chéveres. Y logran que todo genere una sinergia que les pues, le genere más revenue, que les ayude a acercarse más a su público y lo convierten en algo mucho más interesante para ese público. Otro blog interesante, vamos a ver, está Starbucks Stories. Este Está en, en inglés, pero es el blog principal de Starbucks y es eh, dirigido directamente a contar historias. Eh, este, es, este es el sitio especialmente de Estados Unidos, pero creo que el blog... Eh, tiene además páginas, tiene una página en español, por ejemplo. Vamos al blog Starbucks Stories, historia de Starbucks. Y así vemos, por ejemplo, eh, esta, aquí hablan del programa de Partners en México. Todo esto es mostrando su responsabilidad social en este aspecto. Eh, aquí muestra su presencia en Latinoamérica, un tipo de café en particular. Yo creo que son cosas chéveres. Yo creo que, que genera un contenido interesante y que además les permite llegar a un público amplio. Todos estos son blogs que de alguna forma... Han sido, eh, han sido efectivos, han sido e exitosos y el éxito de esos blogs se nota también porque enriquece la marca, le da fuerza. Y yo quiero hacerte una pregunta ahora. A ver, yo he planteado estos blogs, eh, creo que son unos blogs interesantes, aquí pues hemos hecho un recorrido bastante corto, yo creo que podríamos ir por muchos más. Eh, pero me gustaría preguntarte a ti, eh, estudiante de contenidos digitales, si te tocara pensar en un blog corporativo exitoso, ¿qué ejemplo se te ocurriría? Ahora, una respuesta correcta a eso es no conozco ningún blog corporativo exitoso. A lo cual yo te diría que probablemente sí lo conoces. Simplemente no eres consciente de que es un blog corporativo. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a buscar un blog corporativo exitoso, preferiblemente vinculado o cercano a la temática que nosotros estamos tratando eh, con nuestro trabajo nuestro proyecto eh, de, página, de, de página de publicidad, de página de Instagram, de página de Facebook y vamos a vincularlo y vamos a hacerlo dentro de la siguiente diapositiva.